contacto con Facundo Nehansky, analista político, director en Opinión Argentina. Facundo Farach, Cabral, te saluda. Buenas noches. ¿cómo, te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar en contacto con nosotros. De nada, nada, nada. gracias a usted por su mano. Facundo, este, me encantaría eh, desmenuzar encuestas, eh, su visión de lo que viene en términos de lo político, digo pero eh, antes de eso hay una cosa que a mí me, me, me impacta y me resulta muy llamativa desde mis casi 60 años, no que es que tanto eh, desde Junto por el Cambio, como desde el frente de todo, tomando como ejemplo el, el discurso, eh, la ponencia de, de Cristina Fernández de Kirchner el jueves eh, en La Plata, salen a... a a posicionar, a ubicar a Javier Milei en el RIN. ¿sí? Este, en, en una historia en la que de repente las campañas anteriores lo que menos hacían era ubicar a, al potencial enemigo o a alguien este, que se posiciona medianamente bien en base a las encuestas o a lo que trasciende las encuestas. Eh, esto es deliberado, está claro, pero digo, eh, responde fundamentalmente a que Milei este así como están las cosas, ¿va a ser este, el cuco de las elecciones? Bueno, no es que ellos salen a, a posicionarlo. En realidad, digamos la política trabaja con los escenarios eh, con los que se encuentra, por decirlo de alguna manera. ¿no? Uh -huh. La realidad es que por lo menos todos los sondeos, pero yo te diría, no es solo los sondeos, me parece que también... Es eh, un eh, sentimiento también que ellos, los políticos tienen, los políticos están mucho en la calle, caminan, están con gente, saben y se dan cuenta que la situación en la que se encuentra hoy la Argentina no es fácil ni sencilla, que hay una parte importante de la sociedad que está enojada, que esa parte de la sociedad que está enojada no quiere saber nada o parece no querer saber nada ni conjunto por el cambio ni con el peronismo y busca nuevas opciones, ¿no? Y esa opción hoy se llama Javier Milei, ¿no? Así como en el 2001 los enojados por ahí votaban una fiesta de salame o votaban, se iban al kilómetro 501, ¿te acordás? Para uh -huh. no votar. Uh -huh. Bueno, hoy eligen ese espacio político. Entonces es como, ¿viste? Dos hermanos que de repente le viene un tercer hermanito y ahora van a tener que compartir los juguetes, la comida, con ese tercer hermanito, bueno, ese uno puede hacer un berrinche, puede enojarse, pero ese hermano va a estar igual sentado en la mesa, entonces no depende de la política, es una realidad sobre contra la cual no se puede luchar ni discutir. Ahora, sí, sí, van a competir, como como se compite también en las casas entre hermanos, por ver quién se queda con el pedazo más grande de pastel, ¿no? Ajá. Esta es, es una discusión que, que va a haber y que va a existir, entonces ahí cada uno trata de sacarle al otro, de disputar con el otro, de posicionarse en función con el otro en relación a, a sus a esos a sus intereses, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es eso. Eh, es decir lo que, que estamos cuando es sí. ¿Cómo cada, cada, cada candidato o cada espacio político, porque en el caso del kirchnerismo la que lo hace no va a ser su candidata, uh -huh. pero como cada espacio político fija una estrategia en relación a la nueva distribución de, de recursos. A ver, la clásica pelea que nosotros asistimos en los últimos 10, 15 años era kirchnerismo-antikirchnerismo. Esa pelea ya no es la pelea central de la política argentina. Entonces, si Cristina sale a hablar y se pelea con Macri, se pelea contra Macri... ¿Contra quién está peleando? ¿Contra alguien que no va a ser candidato, que ya no está? ¿Entendés lo que digo? Uh -huh. Entonces, las estrategias se renuevan en función de la nueva distribución electoral, de la nueva distribución del poder. Después hay que ver si eso se corrobora, no solo en las encuestas, no solo en el las encuestas, sino en las cuando buscan repartirse ese pastel, como vos lo mencionás, es porque en base a, a, a los sondeos, a los números que ustedes manejan o que, o que se manejan, es porque todavía el, las dos principales coaliciones eh, siguen siendo las principales, eh, o, o, o, o existe la posibilidad de esto que este, dijo Mauricio Macri, de que el balotaje sea entre juntos por el cambio y, y Javier Milei. Bueno, lo que pasa es que la dinámica que adquiere el proceso político, cuando hay tres competidores que, digamos, se encuentran cerca uno del otro, no es la misma que cuando hay dos coaliciones. Entonces, por supuesto, vos fíjate, Macri y Cristina, que fueron los dos grandes protagonistas, por así decirlo, de la política argentina en los últimos tiempos, de algún modo intentan hacer lo mismo, que es posicionarse en relación a Javier Milei, ¿no? Decir, bueno, yo voy a... Macri dice... Nosotros vamos a ir al balotaje con Javier Miley y Cristina dice, no, no, un momentito, los que vamos, los que vamos a pelear contra Javier Miley somos nosotros. Lo que pasa es que al final del, del día eso lo va a terminar definiendo la sociedad, ¿no? Uh -huh. Porque la posición, hoy justamente hablábamos con un grupo de colegas, estamos discutiendo cómo queda configurado el espacio, porque mientras existió el kirchnerismo-antikirchnerismo, la política se configuró muy parecida a como se vino configurando casi prácticamente desde el año 45, que es dos hemisferios, un hemisferio peronista, un hemisferio no peronista, y así se ordenó la política argentina en los últimos 10, 15 años, ¿no? prácticamente desde el conflicto con el campo, te diría. Entonces, esto genera un nuevo reordenamiento. Ahora no sabemos hay dos polos o hay tres. Claro. ahora de cara al posicionamiento de mi ley este, contrario a lo que a lo que es la visión del estado. De alguna forma, en algún momento también mi ley está mucho más cerca del antiquirismo que del de, kirchnerismo, está claro, digo, eh, eso de alguna forma, y, y este, y esta esta torta partida en tres. Eh, hay hay dos sectores que, que, que, que, que si suman, suman y mucho, digo. Eh, eso así como está Pero hoy. Estás haciendo... Porque vos estás haciendo... Esto, esto justamente es justamente lo que discutimos hoy, ¿no? Sí. Yo a veces tiendo a coincidir, ojo, con tu mirada, por momentos, como bueno, como todo fenómeno nuevo, uno va navegando entre una idea y la otra, ¿no? Sí. A veces tiendo en, en pensar eso, pero otras veces me doy cuenta que en realidad vos estás haciendo una sumatoria en función al rol del Estado. El rol del Estado es clásicamente a lo que divide... En, en, digamos, en los sistemas de partido a nivel eh, internacional en el mundo occidental divide a los partidos de izquierda y, lo de, y los partidos de derecha ¿no? Uh -huh. que es mayor o menor intervención estatal pero digamos la intervención estatal para reducir la desigualdad es la izquierda menor intervención estatal para que haya más, liber más libertad es más inclinación hacia la derecha ahora, eso responde a los, a los modelos clásicos, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando vos analizás la Argentina, la Argentina está eh, históricamente dividida entre peronismo y no peronismo, que no es exactamente lo mismo que decir izquierda y derecha, ¿no? Uh -huh. sí. Eso, por un lado. Pero al mismo tiempo, y esto es importante, no sé si mi ley está expresando claramente a sus votantes por un posicionamiento ideológico, ¿no? Está expresando eso o en realidad está expresando un, eh, un enojo de una parte importante de la sociedad con el conjunto de la clase política y se está nutriendo tanto de votos del de peronismo como de votos del mundo no peronista. ¿Es mi ley la derecha o es en realidad, como me dijo un colega hoy, un centro extremo? Entonces. Como centro extremo te recibe votantes que están a favor de privatizar a las avenidas argentinas y votantes que están a favor de que las líneas, eh, argentinas sea estatal. Porque no todos los votantes eh, tienen un voto sofisticado en términos ideológicos, ni eligen el instrumento electoral en función de su posicionamiento ideológico, sino muchas veces, sobre todo en los últimos tiempos, lo eligen para castigar a alguien. Uh -huh. En este caso, si elegís a mi ley es para castigar a la política, ¿no? Y es Entonces, para castigar al a, a actual a la oficialismo política, y. ¿no? A izquierda sí. y derecha, Ajá. ¿no? Está bien. Por eso esa, esa idea de sumar, digamos, sumar mi ley más eh, juntos por el cambio, yo te diría, sumar para qué. No sé si son tan sumables esos espacios políticos. Y, y esto es lo Por que ustedes que... ven en los relevamientos que hacen, en los sondeos que hacen. Es lo que están viendo o es, está medianamente claro o, o, o, o, o la cuestión ideológica sigue primando también o porque yo lo que puedo entender a partir de, de, de, de, de clarísimo razonamiento que vos hacés, también es el tema de la discusión de si hay un, un voto informado o un voto, viste, esta discusión este, tan tan de chascarrillos que a veces y de memes que te solemos tener en, en, en la política nuestra en estos tiempos de, de, de, de redes sociales, ¿no? de repente eh, Ushuaia, este, donde de repente cada, cada hogar, o por lo menos cada hogar medianamente pudiente y armado, tiene dentro de su casa una temperatura de calefacción de 40 grados y están en remera todo el día por lo barato que es el gas, y esto se debe a los subsidios que hay, sí, donde de repente aparece un tipo como Miley y lo rodean 300 personas para aplaudir y llevarlo en anda y mi ley le dice yo voy a dar de baja con todos los subsidios ¿sí? Sí. este lo que pasa es que el voto digamos la discusión sobre el voto informado o no informado está por lo menos en, en los que analizamos campañas o, o vemos campañas electorales un tanto superado en la idea que el voto tiene un componente emocional muy importante uh -huh. no más allá de que eh, en algún momento vos puedas votar a alguien que eventualmente pueda ir en contra de tus intereses. De tus intereses, me refiero a temas racionales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista emocional, la pregunta es, ¿qué querés vos en esta elección? Bueno, voy a decirlo de manera muy gráfica. Si tu matriz de pensamiento es que vos querés ganarle al kirchnerismo, bueno, probablemente Juntos por el Cambio te apela más a ese sentimiento, ¿no? Sí. Probablemente no estés discutiendo tanto el programa, más allá de que después, eh, digamos, más allá de decir que si serimos malo, Juntos por el Cambio tenga un programa. No estoy diciendo que los partidos no lo tienen. Lo que digo es que los votantes probablemente no se acercan por los programas, sino que se acercan por lo que le despierta en términos emocionales aquellos espacios políticos y gente política liderazgos políticos más que por sus programas entonces la pregunta es los que se acercan a mi ley se acercan porque tiene un programa libertario de repente en la argentina hay un 30% supongo que son tercios un 30% de la población que es libertaria yo te digo para te di un ejemplo no yo acabo de hacer una encuesta en dos provincias del norte argentino sí. que votaron históricamente toda la vida al peronismo toda la vida son provincias que casi nunca han eh, votado por otra fuerza política no sea el peronismo. Ahora veo que Milei mide 40 puntos. Pero la, la pregunta es, ¿ese, ¿esos votantes de repente se convirtieron en libertarios? Yo uh -huh. diría que no, Yo a mí me parece que esos votantes están enojados con la fuerza que históricamente han votado que ahora se sienten decepcionados. Uh -huh. Y en esa decepción, y en esa decepción el que mejor la interpreta es Javier Miley. Hoy todavía falta para las elecciones, todavía falta mucho camino por recorrer, todavía falta, digamos, que las otras fuerzas políticas decidan sus candidatos, es decir, todavía falta. Pero el que interpreta en términos institucionalizados el que se vayan todo del 2001, hoy es Javier Milei. Hoy eso es veintipico. No sé si se va a mantener así, si va a crecer, si eso todavía es difícil de cuantificar. Pero hoy eso tiene un significado importante. Ahora, insisto con esa idea, no hay que trasladar inmediatamente a eso, convertirlo inmediatamente en un voto ideológico, porque no sabemos si es, eh, es así. Está lleno de presidentes en América Latina que llegan con un programa, pero después cuando la sociedad se da cuenta que el programa que quiere implementar les afecta a sus intereses, digamos, esos presidentes caen en su credibilidad del 50 al al 15% en 20 minutos. Uh -huh. eh, por eso también puede ser el, el, este, este, este, esta estrategia de, de hablar y después de desaparecer de, de Javier Milei. Bueno, por eso, a ver, para mí, ¿qué es lo que tiene de potente la oferta electoral de Javier Milei? Independientemente de que además, es cierto que este clima de época, en eso sí te doy la razón, es más propicio para ideas libertarias que para ideas de izquierda dura, ¿no? Es decir, como la, la rebeldía hoy se expresa mejor, por eso los jóvenes votan a mi ley, en alguien que propone libertad y autonomía que en alguien que te propone disciplina y, y, y organización colectiva, ¿no? Entonces, eso también sintoniza con el clima con el clima de, de época actual. Pero más allá de eso, que es, es importante, que es eh, relevante, me parece que lo que tiene la fortaleza de la propuesta de mi ley es que es una propuesta que tiene una coherencia interna, en términos lógicos, que es muy difícil de discutir para los otros candidatos. Y te lo voy a dar con un ejemplo muy sencillo. Y aclaro que con esto no la estoy elogiando, sino que estoy diciendo con una mirada crítica sobre esto. A ver. Vos tenés, suponete, eh, vas a un programa de radio, eh, son Javier Miley, te preguntan, disculpe, eh, doctor Milei, ¿cuánto va a estar el dólar durante su gobierno? Y vos contestás, ¿cómo cuánto va a estar el dólar? Digo eso porque es una de las principales preocupaciones de los argentinos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, el dólar va a estar a nada, vos, vamos a dolarizar, la gente va a ganar en dólares. ¿Cuánto va a ganar? No, no, no, no va a haber problemas con eso. Pero eso además termina la inflación del cuajo. Uh -huh. Cualquier otro candidato, cualquier otro candidato, que como no apoya la dolarización, no puede definir cuándo va a bajar la inflación, no puede definir cuánto va a estar el dólar, porque la realidad es que sería un irresponsable que un candidato presidencial dijese cuánto va a estar el dólar, cuánto va a estar la inflación... Hasta que no llega al gobierno y no puede desarrollar un programa de gobierno. No puede mostrar algunos lineamientos Entonces, es muy difícil competir con el nivel de coherencia lógica que tiene esa propuesta, independientemente de que vos puedas tener una mirada crítica y puedas decir, bueno, está bien, pero eso es imposible llevar a la práctica. Uh -huh. Porque cuando hay mucha incertidumbre, como lo que domina hoy en día en nuestras sociedades, las sociedades a mayor nivel de incertidumbre más necesidad tienen de creer. Entonces es muy difícil, digamos, cuando la, la promesa de campaña, que insisto, la hacen todos, es tan coherente en términos internos, ¿no? en términos lógicos. Facundo, gracias por ayudarnos a entender un poquito este fenómeno. No, porque, por favor, un placer, Porque la verdad no, es que es. este me parece que, que de alguna forma, digo, más allá de si finalmente las elecciones que, que, que van a ser la, el elemento final y están a cara vuelta a la esquina, más allá que para la, nosotros, para los argentinos, cada día es una vida, ¿sí? y cada semana con los cambios, pero eh, está bueno un poquito esto de, de, que, de, de que a uno, a mí, este, eh, me ayuden a, a entender un poquito este fenómeno que es Javier Milley y, y cómo poder verlo en este contexto electoral. Eh, Facundo, eh, gracias por estar en contacto con, con punto de referencia. No, muchas gracias a ustedes por, por llamarme y te mando un abrazo grande. Facundo Nahansky, analista político, director en Opinión Argentina, acá. Con...